Se acredita la participación en calidad de autores directos de los acusados en cada uno de los delitos que se le atribuyen respectivamente. Culpables fueron declarados los Risas, una de las bandas narcotraficantes más peligrosas de nuestro país. Dentro de los ilícitos asociados se encuentran tráfico de drogas, infracción a la ley de armas, y asociación ilícita para el narcotráfico. De tanto armas cortas como armas largas, eh, las cuales eh, tienen, en algunas de ellas tienen alta cadencia de tiro tienen pueden disparar muchas veces en forma consecutiva. Se creían los dueños de la calle y en el veredicto. Sus nervios eran evidentes, incluso rezaban en el estrado frente al juez. Tres hermanos de apellido Tolosa García son quienes lideraban la banda de los Risas. Vivían de lujos, excesos. Propiedades, drogas y armas. Además, tenían supuestas vinculaciones con famosos futbolistas y artistas urbanos. Pero todo llega a su fin. ¿Será esta la última carcajada de los risas? Reportajes MG. Todo el mundo haciendo el baile de dinero. Autos de lujo, parcelas gigantescas, armas de alto calibre, viajes al extranjero, cirugías estéticas y millonarios gastos todos los días. Todo este poderío se encontraba bajo el mandato de esta gran banda criminal. Las quitadas de drogas o mexicanas eran su especialidad. Destacaban por su alto poder de fuego y por sus brazos operativos, quienes se enfrentaban a sus bandas rivales. Sus amistades no solo pertenecían al ambiente delictual, sino que también al mundo de la música, en especial del género urbano, como Franco el Gorila y de la Gueto. Ella es amiga de la noche, la luna brillante. Dos de los hermanos Tolosa García... ...aparecen en este video musical de Franco el Gorila... ...donde hacen alarde de un Porsche, un Camaro y un Jeep. No, Su afición por el fútbol los acercó a reconocidos deportistas... ...como Charles Arañiz y Leo Valencia. Al exjugador se lo ve compartiendo con los hermanos... ...en fotografía que ellos mismos subían a redes sociales. Fue en ese entonces que policía consideró a Valencia... ...como un blanco investigativo... ...pero más tarde fue desechado por la misma fiscalía. Sus lujosos viajes al extranjero y las llamativas propiedades... ...eran compartidas con todo su clan familiar. Autos descapotables, de piscinas y muchas joyas de oro. Una de las mansiones de Ángelo Tolosa García era esta. Ponga atención. ...estaba ubicada en un exclusivo condominio de Paine... ...con un gran jardín y piscina... ...además de esculturas en la entrada principal. El dinero lo reciben a manos llenas... ...pagos por casi 30 millones de pesos... ...y movimientos de estupefacientes... ...que bordeaban los 100 millones. Todo esto quedó registrado con mucho detalle en un cuaderno... ...que fue encontrado en uno de los allanamientos... ...donde se mencionaba cada una de las transacciones y receptores de la misma. <risa> en videos y redes sociales el gran poder de fuego que tenían, armas de gran calibre. Pero no solo eso, se preocupaban de la apariencia física de sus parejas. Les financiaban todo tipo de cirugías, como implantes mamarios, y liposucciones, en clínicas de renombre del Barrio Alto. Pequeñas pistas que a la larga permitieron dar con el paradero de los hermanos Mises. Reportajes MG Este es un fiel reflejo de la dinámica con la que hoy opera el neonarco, que destacan no solo por sus ostentaciones, el casi invisible lavado de dinero en la compra de autos y propiedades, sino que también por la peligrosidad y la alta cantidad de droga que trafican a lo largo de todo el país. Estaban involucrados en el tráfico ilícito de droga, lavado de activos, asociación ilícita e infracción a la ley de armas. ¿Quiénes son los risas y cómo operaban? Según información policial, esta banda habría comenzado su trabajo en el 2015. Esta estructura criminal eh, está muy bien eh, estructurada, eh, por decirlo así, eh, de forma piramidal, en donde en la cúspide cierto, de esta pirámide se encuentran los líderes, que son los hermanos Tolosa García, y así hacia abajo están sus brazos operativos, eh, los testaferros que utilizaban para, para el lavado de activos. ...y finalmente están los receptores de droga. El expediente judicial, según una investigación de Radio Bio, Bio ...señala que contaban con tres centros operativos... ...dos en San Ramón y uno en la comuna de La Granja. Pero las grandes decisiones eran tomadas en la City... ...una casa particular ubicada en la población La Bandera... ...donde asignaban las tareas de cada miembro y brazo operativo... ...sin embargo, su gracia no llegó tan lejos. La banda actualmente está en manos de tres jueces del sexto tribunal oral en lo penal de Santiago. En abril del 2019, la banda comenzó a llegar a su fin. Primero capturaron a Mauricio Tolosa García, el mayor del clan familiar, pero sus hermanos lograron huir, pero no por mucho tiempo. Una vez más, su amor por el fútbol lo puso en el radar de la policía. En agosto del mismo año, un partido de fútbol amateur en la comuna de La Granja sirvió de anzuelo para dar con el paradero de los otros dos Risas, Ángelo y Alejandro. Así, poco a poco esta peligrosa banda llegaba a su fin. La policía allanó las distintas propiedades, una organización criminal liderada por tres hermanos, los Tolosa García, Marcelo, Ángelo y Alejandro, junto a cuatro integrantes más, eran parte de la banda. Se acredita la participación en calidad de autores directos de los acusados en cada uno de los delitos que se le atribuyen respectivamente y que se han tenido por establecidos cometidos en grado de consumados, por lo que en consecuencia se resuelve. Luego de tres años de presidio e investigación, la justicia los declaró culpables por tráfico de droga, infracción a la ley de armas y asociación ilícita para el narcotráfico estos sujetos se encargaban de ingresar ¿cierto? la droga, coordinar el ingreso de la droga a nuestro país, trasladarla hasta nuestra capital, ¿cierto? dosificarla y posteriormente distribuirla cierto, a través de sus distintos brazos operativos. Los nervios se hicieron notar y a pesar de haber sido jefes de la calle, durante el veredicto se los vio obligados a agachar la cabeza y rezar en el estrado esperando su sentencia tras las rejas... ...que será anunciada el próximo 13 de junio. A tal nivel llegaron los nervios... ...que en una de las audiencias... ...el brazo derecho de los Risas... ...Michael Poblete Valdés... ...protagonizó una inesperada situación. Se desvaneció por completo... ...cuando el fiscal de la causa... ...intentaba interrogarlo. La fiscalía está pidiendo drásticas penas... 46 años de cárcel para Mauricio Tolosa. En el caso de Alejandro, las penas solicitadas suman 43 años, mientras que para Ángelo serían 38 años tras las rejas Estas organizaciones criminales han ido tomando más y más terreno de nuestro país con el paso del tiempo. Con ello ha aumentado la delincuencia y el peligro en nuestras calles. Los risas cayeron y su risa se fue apagando de a poco. Ya declarados culpables esperan su condena. Pero ¿qué pasará con el resto de bandas narcotraficantes que hoy están establecidas en Chile? ¿Quién pondrá a sus lujos que solo buscan lavar dinero? Es lo que veníamos hablando, Carla. Esto se llama el neonarco. ¿Cómo opera este neonarco que está invadiendo nuestras ciudades? Miren, este es un ejemplo, pero se repite en distintos elementos para llegar el, al dinero que quiere perseguir el alcalde CoDINA que tiene toda la razón. Miren, esta gente, los RISA, los líderes, estos tres hermanos, no tocan la droga. No tocan la droga. Tienen gente que le hace la pega. O sea, no es que sean al lote ya, sino que tienen como gerentes, gerentes de distintas claro. áreas. Unos gerentes que se van al tema de las armas y aseguran su territorio y amenazan al contrincante, no se metan conmigo, se consiguen las armas, esconden las armas, entregan las armas a los soldados y les dicen a las bandas rivales, no se metan conmigo, si no va a haber una mexicana que voy a ir con armas y te voy a quitar la droga. Es, es así... Otro grupo que distribuye las drogas, otra persona y que las pone en distintas casas y luego se encarga de cobrar la venta. O sea, diversifican las labores Claro, esto como una es, empresa. Esto es una empresa. una empresa y los tres hermanos no tocan tan arriba. Tenían distintos centros, tenían un lugar que se llama la City que era como la oficina central, pero que estaba en la población la bandera, pero además tenían dos oficinas más. ¿Ya? pero la distribución no era solo en la población La Bandera. Ellos tienen a lo largo de Chile ya distintos centros. Si no me equivoco, era en Collipulli que ya llega la, la, hacia el sur su droga, o sea, ya distribuida en Santiago y en distintas partes del país. Oye, Paulina, pero o sea, uno podría pensar que lo que hacen los risas lo hacen otros, porque la nota termina con la pregunta, entonces, ¿cuántas más hay? que todavía siguen trabajando duramente de esta manera. Es que es, que manera, es, es que los... la plata, es el dinero lo que los puede frenar, que es lo que dice el alcalde, el alcalde Codina. Porque mira, ellos que no tocan ¿Ya? la droga, que no tocan tal vez las armas, el tema es la plata, al final empiezan a acumular tanta plata que se hacen de palos blancos o testaferros. Por favor, señor director, denos vuelta la... La, la ficha, la porque, porque aquí empieza donde tú empiezas a ver que empieza la compra de autos, autos, Parcelas. casas, estas casas son de ellos, empiezan la... ¿Demos vuelta la, la ficha, señor sí, director, en el mercado. Porfa? Y armas en el mercado ¿no? Es que mira, po, por eso, Oye, Paulina, no aparece, pero mientras, aparezca mientras una el, director el director da vuelta a la página. <ríe> eh, ¿Por qué se llamaban los risas? Alberto Pérez tiene la historia real y ahí pasamos al lavado de dinero. Bueno, los Risas se llaman los Risas por una razón bastante simple. El mayor de los Risas, Mauricio, era una guagua, un bebé muy risueño cuando niña, niño. Entonces le decían el Risita, era conocido así como el Risa de la población. Y luego cuando ellos ya empiezan en su actividad criminal, siendo una banda propia de crimen organizado desde el año 2015, aunque ellos eran delincuentes desde el año 2003... Se amplía este apodo que tenía Mauricio a todos los hermanos y ah, se habla del plan de los risas. Pero era porque era muy risueño. Pero esto no es para la risa. No, no por supuesto. Eso es importante. No, no señalar. tiene, no tiene, no tiene nada, nada de gracioso. Nada. Empiezan a acumular tanta, tanta, tanta plata. Ya hablamos que unos manejan la droga, tienen como el gerente de, de vender la droga, el, el gerente de, de amenazar y cuidar los elementos de la droga. Y luego viene la plata alcalde Codina. ¿Qué hacemos con la plata? Entonces aparecen las casas, los autos, las operaciones de cirugía estética para sus parejas y si ustedes miran esa ficha, nos damos cuenta que ellos no son los que pagan, los que aparecen pagando. Por ejemplo, Mauricio Alexis Tolosa tenía su gran Cherokee auto, su Honda Civic su Ford modelo, su parcela en Paine. ¿eh? Y miren, compra varias veces en efectivo, platita, billete, así como, como decían ahí el José que decía que llega con el saco con billete. Banano, impresionante Impresionante. Sí. Pero las compran a nombre de otras personas y esas personas, revisamos la información sobre no, ellos y hay gente que no, gente lo que lo no lo tiene cómo pagar es, esos montos. Es Se lo llaman lo testaferro. A los blancos. Y así lavan el dinero. Eso es muy interesante porque los narcos en general es una de las dificultades que se tiene para recuperar el dinero no ocupan y no tienen bienes a su propio nombre. Y en el caso de los risas en, este, en, estas, en todas estas propiedades y en todos estos automóviles están a nombre de terceros. Esto también es ocupado en bandas de corrupción. Por ejemplo, en el caso de Telecom, en el caso de las luminarias, se ocupaban indigentes para sí. que ellos crearan las, eh, las empresas. ¿Esa persona tiene responsabilidad penal? Por supuesto, el testaferro sí. tiene responsabilidad penal. Es una responsabilidad menor, pero además ahí hay algo bien interesante. El testaferro puede ser alguien muy relevante para que sea un colaborador eficaz para llegar al verdadero dueño. Entonces la ley 20.000, que es la ley que combate la el droga. narcotráfico, establece un premio para aquellos que den información de los peces gordos. Ahora, muchas acá, veces, algo de eso hay en el juicio. Muchas veces son sus propias mujeres. Uno veía oh, los señora. listados aquí, y claro, mujeres con unos autos increíbles, pero lo usaban las parejas, y ella no le trabajan un día a nadie, pero están, pero, como se dice en buen chileno, forradas por acá, la plata de la droga. Parece que lo contó Alberto, no sé si lo escuché acá o... Que, que, que había también una pesquisa en las clínicas de, de cirugías cirugía plástica, ¿no? Sí. no sé, ¿quién lo dijo, Alberto? En este caso, en este caso al menos, eh, incluso había una fotografía anterior cuando vemos bajando a uno de los miembros de la risa en, de un Audi, bien impresionante, y ahí era una fotografía que es parte del seguimiento que hizo la policía que iba llevando a su pareja. Eh, a esta clínica de cirugía estética donde ella se hizo una liposucción Oye, y se transformó ¿El otra ¿El ¿El sí. eh, Senadora, solo, solo un segundo con respecto de que quizás lo que hay que ver y legislar, senadora, es eh, ampliar el espectro que pone en la lupa la unidad de análisis financiero, sí. que es el organismo que sí. tiene que ver el lavado de dinero, que básicamente sí. lo que hace es fiscalizar a los bancos y los bancos tienen que reportarle a ellos, mira, ¿sabes que hay un señor que tiene una cuenta corriente, no que igualmente pone un palo? Sí, a eso quiero ir. Eh, y de repente le entraron 40 millones de pesos y al otro mes eh, 120 millones de pesos, es raro, ya. Y ahí, eh, claro, Alberto me dice, no solo los bancos, pero por ejemplo, eh, las ventas de autos, que nos dicen que autos muy caros se compran con billetes... CATS, por las lo tanto, se presume que pueden ser narcotraficantes. Las tiendas de lujo, sí. las clínicas estéticas. Entonces, va eh, a avanzar en eso, senadora Espera, Sepúlveda. El día, día de... Antes de hoy día estamos viendo, ¿no? El, el miércoles se votó precisamente en, la, en, el, en el Senado, ya en un, su segundo trámite, eh, lo que tiene que ver con el aumento de penas de lavado de dinero, de, de, de activos, de dinero, y el incorporar, ¿no? El incorporar mucho más instituciones financieras Rebundado. para poder, claro, para poder chequear esto. Porque uno dice, mira, sin justificación económica, o sea, los testaferros y, y también quien recibe, ¿no? Quien recibe al final esta... no tiene justificación económica. Entonces, la, la, la pregunta es, bueno, ahí Servicio Impuesto Interno tiene todas las herramientas, ¿ah? no. todas las herramientas para poder fiscalizar, ¿Dónde está esa plata? ¿El por qué? ¿La justificación de eso? ¿De dónde saca ah, esa plata? No hablado... y, y tecnológicamente también tiene la posibilidad, porque a todos claro. hoy día nos tiene absolutamente monitoreado. No, parece ¿Eh? que no a todos. No a todos. pues. No, a todos. No, hemos yo hablado... creo que nos tiene monitoreado. el problema de las acciones que se, que se realizan frente de a De la ruta de, de la que plata. Que manejan arte efectivo. ¿Ah? Hemos hablado de la ruta de la plata, hemos ¿De hablado de... de la persecución del delito mismo, digamos. El ingreso de la droga es una etapa. Eh, el lavado de los activos es otra etapa. Yo voy a poner un, un tema que es medio incómodo, pero lo quiero poner porque me parece que también hay un problema ahí y en los países donde el narcotráfico se ha desarrollado a gran escala, la verdad es que el tema de la justicia termina siendo uno de los problemas más graves porque el narcotráfico permea la justicia con abogados que los defienden, con jueces que los absuelven, con jueces que consumen droga no estoy diciendo que sea el caso de Chile, por favor, puede aparecer un titular ahí, Neme dice que no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Poder Judicial tiene un rol y no menor en todo esto. Después del caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, entiendo, ¿no? Sí. sí. Así es. Estuvimos en Rancagua. ¿eh? Eh, ese es sí. un caso aislado, esto se repite. Me tocó. Lo, Los fiscales tienen temor de perseguir al del, el narcotráfico porque pueden ser objeto de algún tipo de ajuste de cuentas o no. Fíjate que mirábamos la nota y el alcalde estaba justamente mirando de eso. ¿no? De que también hay que ponerle ojo a eso. Y a la política. Oye, fíjate.